Hace unos años atrás eh, se puso en contacto con nosotros el departamento que se dedica a la parte educativa de la CAFEC. Un poco eh, sensibilizados por nuestra actividad, la de popularizar la ciencia, la de llevar el conocimiento a toda la población, nos eh, pidieron que le construyéramos un museo muy parecido al nuestro eh, para radicarlo en la ciudad de Concordia. Eh, esto se hizo en el año 2013 este, y bueno con, con un digamos un diseño acorde con una, un logotipo que ellos mismos generaron y con una serie de, de acuerdos sobre qué tipo de módulos llevar adelante se construimos y, e instalamos en la sede de la CAFE un museo fijo el museo en sí mismo no es solamente la, los objetos fijos sino también es todas las actividades que involucra que salen justamente del seno de esa organización y bueno, eh, tuvo tanta repercusión que entonces pidieron de llevar esa, esos módulos a distintas localidades. Pero claro, era un museo estacionario, un museo pesado. Entonces eh, comprendieron la necesidad de, de hacer un museo más liviano, un museo transportable, un museo itinerante. Y esto que estamos construyendo acá ahora justamente obedece a esa inquietud. Si los visitantes no pueden ir a visitar al museo porque está lejos, porque está en una zona de difícil acceso, entonces el museo va a visitar a las, a las escuelas y a las regiones. Nuestra idea es, en estos módulos, hacer un poco de hincapié también en estas energías renovables. Así es que tenemos algunos módulos que trabajan sobre la energía solar, eh, algunos módulos que trabajan sobre energía fotovoltaica, Cocinas solares también es, una, es un módulo que estamos proponiendo, un horno solar que está también en construcción. Si bien nuestra zona no es completamente eh, de, de una latitud radiante como puede ser en Jujuy o en Salta, sin embargo el poder calórico que podemos tomar del sol todavía es bastante interesante y es bueno que esto se distribuya y se, y se se logre que la gente tome el conocimiento. Una vez que logramos eso, la, los mismos chicos empiezan a construir cosas a partir de las motivaciones o de las experiencias que vieron acá. Todo va montado sobre un acoplado que construimos también a propósito. El museo llega, se instala generalmente en una escuela, en un centro cultural o se instala eh, en un salón comunal, en un centro de integración, en cualquiera de esos lugares. Este, este museo, el nuestro, Puerto Ciencia, es un museo que depende de la universidad y como tal, la universidad siempre tiene tres patas, ¿no? La que es la docencia, la, la, o sea, lo que es la parte académica, la parte de extensión y la parte de investigación. Nosotros aquí hacemos docencia en este tipo de cosas, por ejemplo, formando guías para otros museos y también nos capacitamos a nosotros. Hacemos extensión porque todo esto que ustedes ven acá no es ni más ni menos que el saber que está dentro de la institución llevado a la comunidad en general. Y también hacemos investigación, este es el sexto proyecto de investigación que estamos llevando adelante, en el cual estamos observando e identificando cuestiones relativas a la divulgación de la ciencia. En particular, en este momento estamos terminando un proyecto de investigación que habla sobre los indicadores de ciencia y tecnología presentes en la región de Entre Ríos. La idea de este proyecto es que una vez que obtengamos los resultados, poder eh, generar conocimiento para la toma de decisiones, es decir, qué cosas deberían poder incorporarse dentro de los profesorados o dentro de las escuelas para mejorar esta percepción de la ciencia y la tecnología.